Para mí, un nuevo medio, que podría tener una respuesta obvia, ¿no? Un medio que nace hoy, bla, bla, bla... Me parece que tiene mucho más que ver con una actitud, ¿no? Con una actitud ante cómo abordar la información hoy en día, que un medio que haya nacido solo en digital... Estoy viendo nacer muchos medios, eh, últimamente, que me recuerdan a viejos medios, que me parecen todo menos nuevos, ¿no? Y, en cambio, estoy viendo a otros medios con un componente más tradicional, reconvertirse de una manera que parecen nuevos medios. Pues yo, eh, si tuviera que hacer una clasificación de nuevos medios, hay muchos, muchos que nacen y que bajo un parámetro purista de definición no metería de ninguna manera porque me parecen réplicas de lo viejo solo que llevadas, que llevadas a internet, ¿no? entonces a mí me parece que cualquiera o que incluso con un pasado legacy o, o que nace hoy en día en, en podcast, en, en vídeo, en, en lo que sea, me parece que tiene que ver sobre todo con, con la actitud de hacer las cosas de otra manera, de poner a la audiencia en el centro, de entender cómo las audiencias consumen información hoy en día. Internet es, es lo, que, lo que da la... niña para mí Internet es todo ya, ¿no? O sea, ya no es ni medios impresos, ni medios de radio, o sea, creo que Internet es la plataforma total, es realmente un nuevo medio, ¿no? No es solo un canal de distribución, como algunos lo entienden, tiene sus tiene sus códigos, tiene sus dinámicas, tiene su propia manera de comunicarse, eh, no es unidireccional, creo que es muy bidireccional, ¿no? eh, tiene que ver mucho con escuchar, no solo con comunicar, eh, y, y yo creo que, que ¿eh? o sea, estamos en un, en un momento que ya lleva tiempo, lo que pasa es que muchos no lo han visto, que supone una revolución de un calado que no se había producido en, en, en más de un siglo. Pues medios en español recomendaría El Faro del Salvador, sin duda que acaba de recibir el premio de la Fundación García Márquez, La silla vacía en Colombia, recomendaría Ciper en Chile. Eh, creo que casi lo mejor que se está haciendo eh, es en Latinoamérica. En España, por distintos motivos, recomendaría el diario.es. Me parece que tiene, sobre todo, que ha empezado por el camino correcto en cuanto a construir un modelo de negocio, de supervivencia importante y sobre él podrá ir evolucionando. O sea, me parece un, un medio interesante para seguir y para ver cómo evoluciona. Eh, plaza pública en Guatemala, o sea, cada país de Latinoamérica. Tiene un medio muy interesante, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamentalmente...